Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Vamos ya con las canciones de España del Benidorm Fest, las canciones que son la, las que optan para representar a España en el Festival de Eurovisión. Bueno, nos moríamos de ganas, yo al menos, así que vamos a empezar ya. Vamos con Agoné y su canción, Quiero Arder. Vamos a escucharla. What? Esto es muy petardeo, sí, sí, sí. es canción de viva total. Arde. ¡Qué bueno el ritmo! Me está recordando un poco a Israel del año pasado. Esta parte melódica. También un poco a Mónica Naranjo, ¿no os parece? Esta parte es muy Mónica Naranjo. Y este ritmo es que es buenísimo. Y lo bueno es que él canta genial en directo. Oh my god. Bueno, empezamos fuertísimo, pero no me esperaba esto para nada, o sea, vaya mezcla, wow, muy buena la canción, lo bueno es que él en directo es genial, pero me ha descolocado mucho, a pesar de que el ritmo me ha gustado, no sé si, si esto, si el recuerdo que me ha hecho a Israel del año pasado es bueno, porque él no se clasificó en la semifinal, a pesar de, de, de tener una de las puestas en escena más elaboradas. Bueno, tema bailable, eso sí que lo esperaba. Y bueno, wow O sea, para ser la primera, ya te digo, me ha dejado esto descolocado. Ya me lo esperaba, que, que me iba a romper mis expectativas todo de, de lo que yo espero a lo que iba a ser. Pero con muy buen sabor de boca en esta primera canción. Pues esta ha hago Agone con Quiero Arder. Vamos con el siguiente.